En, la, en, el, en el quinto ejército, en el mítico ejército, en el quinto de la República, defendiendo la frente del Ebro, y uno de sus compañeros fue Miguel Hernández, el bueno, y fue los últimos que encontré en esa búsqueda que habían huido, que eran soldados y poetas, como Luego Sánchez Vázquez en sus escritos. Ah, sobre todo cuando define a Miguel Hernández como soldado y poeta una unidad indisoluble. ¿no? Y así me encuentro yo con la filosofía de Adolfo Sánchez Vázquez, que va más allá, va más allá de a lo mejor de lo que podemos estar hoy hablando, porque se convierte en una actualidad inútil. Antes la compañera Erandi, Erandi, he pronunciado bien tu nombre. Decía que en el, en el coloquio en la UNAM, decían, ya no debemos utilizar ese, ese tipo de jerga marxista para analizar. Y por eso en mi ponencia hablo de la posmodernidad. Nos están eliminando esos conceptos, se nos quiere llevar a la posmodernidad que en este momento domina Europa en ese tipo de filosofía donde ya no se estudia ni a Sánchez Vázquez ni se estudia a nadie en las facultades de filosofía por eso hay que encontrarse a estos filósofos en otros campos en las universidades se nos dice que no hay que utilizar ese lenguaje hoy se estudia cosas extrañas la fenomenología mezclan la fenomenología más con el existencialismo y entonces hay fenomenología del existencialismo el post es decir, una serie de ramas de estudio que ya no, si la decimoprimera tesis decía que los filósofos hasta ahora habían interpretado el mundo, que lo que consistía ahora en tras, era transformarlo, nos encontramos que la filosofía actual que se estudia en Europa no sirve ni para interpretar el mundo, ni para interpretarlo, eso es a lo que nos es una filosofía enmascarada en un escriturismo postmoderno que no sirve. Es decir, oculta, creen que el hablar, el hablar oscuro es pensamiento profundo, que viene desde Heidegger, el propio Hegel, y eso es lo que han conducido todas las facultades de filosofía de tal manera que ya no sirven ni para interpretar el mundo. En esa búsqueda, pero eso volveremos, en eso lo trataré al final, eso viene en un concepto de que el desarrollo económico posibilita el pensamiento cultural. Entonces, todos los países más atrasados que nosotros tienen que pasar las etapas que nosotros hemos pasado económicamente, pero eso se lleva a que incluso el pensamiento es decir, usted me cuenta desde qué país si usted tiene que llegar a mi pensamiento tarde o temprano, que es lo eso es lo que le ocurrió a Estefan cuando preguntaste la hacer la tesis no? de Bolívar y Adolfo Sánchez Vázquez, y te contestan ¿y quiénes son esos? más o menos fue así ¿no? entonces el desarrollo económico posibilita también ese, esa creencia cultural de que también hay un atraso cultural y de que hay que llegar a todos esos planteamientos de la posmodernidad que trataré ahora. Pero al principio la ponencia trataba del exilio como categoría de sustancia. Adolfo Sánchez Vázquez, todos conocéis, que se enfrenta entre comillas intelectualmente, con su maestro José Gauss. José Gauss había creado el término transterrados para todo el exilio español. Hay autores que dicen que Gauss crea este, este concepto porque él se siente muy a gusto cuando viene a México, porque se ha liberado de la tutoría de Ortega y en Madrid, que se siente más libre aquí, y entonces transterrados al fin al cabo era cambiarse las raíces a otra nueva tierra para desarrollarse. ¿no? La cosa es que en ese enfrentamiento contra Gauss, que el término transterrado tuvo mucho éxito en toda la literatura y en el mundo académico, frente a otros, como por ejemplo Juan Ramón Jiménez, cuando llegaba a Buenos Aires, acuñó el término consterrado y sin embargo no tuvo ningún éxito. Yo de creo que ese término de, debió quedar en algún café de Buenos Aires, porque no salió de ahí. Nunca más se volvía a saber de ese tema. Sin embargo, el de Gauss tuvo mucho éxito y Adolfo se enfrenta se enfrenta porque dice que eso no no muestra la realidad el exilio es un desgaste. y él dice que para no ser enterrado entre, dos, entre cuatro paredes en una prisión o bajo tierra para no ser enterrado tiene que exiliarse al exiliarse se queda aterrado sin tierra sin raíz, sin centro es un desgarro a partir de ahí el exiliado va a idealizar lo perdido hay una nostalgia teñida de esperanza de lo que ha perdido es más, dice Adolfo que no ve, que él mirando el desterrado, mirando el presente ve el pasado y esta etapa dura tiempo pero dice que no se puede medir con un reloj hay que medirlo con el reloj del alma, de ahí que todas estas fases Adolfo Sánchez Vázquez las define y enuncia en sus famosos 14 sonetos del testiano porque él parte que el lenguaje poético es aquel que nos va a poder explicar cuestiones que la prosa simplemente no es capaz y elige el soneto porque el soneto es la metro, ya sabéis que es capaz de conjugar la razón con el sentimiento, no deja que es suelto el sentimiento, de vez en cuando tira de las brigas y lo engancha de nuevo, y por eso el ejedor del sol. Solamente cuando acaba esta fase, diríamos, diríamos que mide ese reloj del alma, mira alrededor de él y se da cuenta que ha echado raíces en una nueva tierra, y solo en esta fase puede hablarse de transterrado pero al cabo de mucho tiempo. E incluso da un paso más allá. Es lo que llamaba eh, Benedetti, el desesilio Cuando llega el desesilio ahí hay que tomar también una decisión. Y Adolfo Sánchez Vázquez también la toma en ese momento, cuando puede volver a España. Y se pregunta, ¿para qué? Si volver a España es otro sí vuelvo a pasar por las mismas fases que he pasado. Y es cuando él, en ese momento, dice aquella frase tan famosa, yo creo que ya todo el mundo la conoce, que lo importante no estar, es estar aquí o allí, sino cómo se está en un sitio de y, y Adolfo Sánchez Vázquez, en todo esto, no es un juego eh, bonito de palabras, sino que hunde sus raíces en toda la vida y en el drama del siglo XIX español. Donde el propio Orlarra dijo que no quedamos más remedio que ser un desterrado, un exiliado. Donde el propio Unamuno, cuando es desterrado por la dictadura de Primo de Rivera, dice, las palabras textuales fueron, para todo hijo de Don Quijote, su patria es el destierro. Entonces, a partir de ahí, en todo esto que os estoy enumerando y no quiero extenderme mucho, Adolfo Sánchez Vázquez convierte el exilio sin tierra sin centro, sin raíz en una especie de trinchera en una categoría existencial en una trinchera desde la que como francotirador que tú has comentado como francotirador empieza a combatir como si estuviera en el frente como si volviera a ser ese soldado esa unidad indisoluble entre poeta y soldado entre hombre de letras y hombre de armas con un objetivo claro un mundo nuevo. Y donde primero busca el mundo nuevo no es en la filosofía, es en la literatura. En toda su crítica literaria busca un, no, un mundo nuevo. En su, en su ensayo La decadencia del hombre, cuando critica a Sartre, a, a, a Kafka, a Zerín, a todos los existencialistas, dice ¿de qué me habláis? ¿de qué ser humano me habláis? si es un ser humano colgado del cielo, un ser humano triste. Eso yo no lo conozco, yo conozco los capitanes, los soldados de los campos de batalla de España, recorridos por sangre que luchaban por un mundo mejor. Y lo ve en la obra de Bogor, Taras Bulba, cuando analiza cómo todos esos personajes empiezan a contener ese germen del futuro hombre nuevo, o la mujer nueva, de un mundo posible esa valentía, esa solidaridad, etcétera, etcétera. Cuando analiza a Casca y analiza su obra y ve cómo en la propia obra de Casca se ven los elementos del hombre alienado en la sociedad actual, es decir, en la propia, en sus, luego la análisis de la tragedia revolucionaria, etcétera, etcétera, el teatro de Pierre Cornet, la pasión, es decir, él busca en toda la literatura mundial las características del hombre nuevo que se tienen que dar en una sociedad futura. Y cree que ya, lógicamente, las sociedades precedentes y la actual tienen que tener elementos de él, Y los busca. Esa sociedad futura no la hemos construido. Ese hombre nuevo no lo tenemos todavía. Pero tiene que haber elementos. Y él los ha buscado a lo largo en el teatro, en la literatura, etc. De ahí que él ha construido el exilio luego le da una serie de rasgos cuatro rasgos al exilio e incluso tres significados al exilio que no voy a entrar en ello para que no quede como algo suelto el exilio como algo abstracto como algo muy bonito y conceptual de un filósofo que no tiene raíces con la realidad sino que él siempre en todo momento quiere hablar del hombre concreto, del hombre de carne y hueso que definía uno y de, este, y de esta trinchera esta tinchera salta en 1954 él un, es el homenaje a León Felipe él escribe un poema de homenaje a León Felipe en 1954 y a partir de 1954 su poesía cayó cayó, no volvió a abrir la boca, no hubo más poemas, si vosotros toda su poesía está eh, y yo recomendada en un volumen, veréis que termina en el año 1954. A partir de ahí sus inquietudes son otras. Son la filosofía de la praxis, el tema de la ética, el tema de la estética, sobre todo que le llevó. Entonces yo de 1954 voy a pegar un salto, no voy a entrar ahí, a 1990. Es decir, voy a pegar un salto de 36 años. ¿Y por qué pego este salto? Porque Adolfo Sánchez Vázquez en este salto, que es 1990, cuando se está celebrando el Encuentro Vuelta en México, DF, que organiza Octavio Paz y eh, Adolfo Sánchez Vázquez se enfada con todos los que ah, se habían congregado allí, porque él dice que aquel encuentro es algo así como un encuentro para enterrar a Marx y era lo que tú comentabas cuando te dicen no hay que utilizar estas categorías ya, son, son antiguas no, llega Adolfo Sánchez Vázquez llega en 1990 y dice no solo hay que seguirlas utilizando, es que hay que seguirlas reivindicando y a mí Adolfo Sánchez Vázquez en ese momento me recuerda mucho a Fray Luis de León y decís, me podéis decir vosotros ¿y por qué? Fray Luis de León coge la cátedra en Salamanca y por esas pugnas que existían entre benedictinos franciscanos eh, elaboran un muro sobre él de tal manera que eh, le lleva, eso le lleva a la Inquisición lo manda cuatro años a la cárcel a los cuatro años Fray Luis de León sale de la cárcel y se incorpora a dar clase y el primer día de clase Fray Luis de León dice a sus alumnos como decíamos ayer en este caso Adolfo Sánchez Vázquez en 1990 es igual, como decíamos ayer. Es decir, aquí no ha cambiado nada. ¿Vosotros queréis decirnos que ha cambiado algo? En ese congreso del 90 está gente que apoyó la intervención de Checoslovaquia en el 68, como el señor Jorge eh, Seprum, y que con Claudín tuvo enfrentamientos con con Adolfo Sánchez Vázquez dentro de y en ese momento, en el 1990 se encuentran enfrente de Adolfo Sánchez es curioso entonces eh, a partir de ahí siguiendo a Bolívar Echevarría cuando nos dice que en ese momento Adolfo Sánchez Vázquez intuye un tabú en ese congreso y que mmm, constata una paradoja efectivamente, Adolfo Sánchez Vázquez en ese congreso en 1990 se da cuenta de lo que va a venir a partir de ahí y que está hoy actualmente y es de que ya no se puede nombrar ya no se nombró en todo el congreso un congreso que era para ver qué pasaba después de la caída del muro y en todo ese congreso no se nombra la, la palabra capitalismo era como si el nombre de Dios no se pudiera nombrar en Banco. Era como dicen los neopositivistas, si algo nombrado existe, y entonces no se nombró para nada, ni siquiera un eufemismo. Y lo segundo, el constatar la paradoja, era que en el momento en que más se necesitaba el pensar, repensar un nuevo mundo, nadie hablaba de eso. en ese contexto. A partir de ahí, Adolfo Sánchez Vázquez emprende esa lucha, esa doble lucha, que yo llamo la de la utopía, la lucha por la utopía y la crítica de la posmodernidad. Lo de la lucha de la utopía <coughs> retoma efectivamente aquel trabajo que había hecho del socialismo científico al socialismo utópico de, que, cuando, de, diríamos un poco parafraseando o eh, invirtiendo los términos de Engels y a partir de ahí él elabora tres conceptos. Tres conceptos que parece que no están bien por los que han analizado su obra eh, no están bien definidos sin embargo yo los veo bastante claros porque por ejemplo Javier Muguerza, un filósofo español de, digamos, de los más brillantes que tenemos él parte de la base de que Adolfo Sánchez Vázquez habla de dos tipos de utopía una en sentido peyorativo y otra en un sentido más positivo que habla de los. y no es, cierto, eh, no es cierto Adolfo Sánchez Vázquez habla primero de utopismo para él, utopismo son todos los proyectos, desde Platón, ¿eh? que se mueven en el mundo del imposible. Entonces él los define como eh, utopismo. Unos porque fallan en la praxis aplicada, otros porque fallan, diríamos, en, en, en, otra, en otras cuestiones, cuando analiza las utopías renacentistas, utopí, las utopías socialistas del 18, incluso cuando analiza a Bakunin, Arzokovsky, etcétera, etc., etc. Es decir, al final, con una serie de fallos en la praxis que se convierte en la vara de pedir en la validez de una utopía práctica. Eso lo acaba llamando utopismo. ¿Qué llama él utopía? Utopía era, antes Estefan lo comentó, eran esos proyectos posibles, necesarios, deseables y realizables, en las cuatro conceptos, que él en la, en la primera obra la del de social, socialismo científico al socialismo son utilizados, es decir, eh, deseables. A ver, se lo tengo por aquí, perdóname que le ponga las gafas porque a veces no me... No. Él habla de necesarios y deseables y luego, sin embargo, en ética y política, dice, añade posible y realizable. Y cuando añade el término posible, se está basando en Marcus, ya que vamos a hablar de él, en su obra el fin de la utopía porque cuando Marcos escribe esa obra quiere decir que se han dado tal desarrollo de las fuerzas productivas en el mundo que cualquier utopía que nos planteemos es, es posible entonces de ahí que me el tema y luego aparte del utopismo y de la utopía la Sánchez Vázquez utiliza un tercer concepto que viene enlazado con la última parte de este estas cuatro palabras mías y es la utopía del fin de la utopía para él la utopía del fin de la utopía es que a partir de la caída del muro de Berlín el capitalismo se ha extendido, se ha globalizado no tiene enemigos y no tiene enemigos por incomparecencia de su contrincante porque ni siquiera luchó, se derrumbó se rindió, tiró la toalla y a partir de ahí el capitalismo se ha extendido, el neoliberalismo y aparece la utopía neoliberal en todo el mundo. Es lo que el escritor norteamericano Don Delilo ha llamado el relumbrón utópico del cibercapitalismo. Entonces nos hicieron creer a todos que hemos entrado en la nueva utopía neoliberal. La, y su eje central, su pilar, es que la historia se termine. Aunque ese sea el título de la obra de Fukuyama, en realidad no es tanto que la historia se termina, sino de otra manera, más útil. es la historia está cerrada. Y al final la lucha, al final es entre los que piensan que la historia está cerrada y, y entre los que la historia está abierta y se puede cambiar, y ahí que muchos movimientos alternistas en el primer mundo estén uniendo, movimientos anarquistas, marxistas, etcétera, etcétera, porque al final es o la historia está cerrada o la historia está abierta. Ese es al final no el fin de la historia sino cómo está. Y ahí que muchos y ahí aparece la última parte. Entonces toda la filosofía en este momento que está dominando en Europa en las universidades ha caído dentro del campo de la historia está cerrada nosotros lo único que podemos hacer aquí en esta historia que está cerrada son ajustes citaba Estefa. vienen los exiliados sirios perfecto pues les podemos dar la izquierda dirá mejores colchones mejores alimentos y mejores hábitats la derecha dirá hay que, que todos juntos en un mundo pero la historia está cerrada y parece que lo opinan también los de izquierda. Porque la izquierda ha olvidado, se está dedicando a las minorías. Es decir, la historia está cerrada, el sistema está consolidado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ajustes. Ajustes a las minorías. Está muy bien, por supuesto. Y hay que hacerlo. Ajustes a las minorías. Pero nos hemos olvidado de las mayorías. A la izquierda ya no le preocupa la mayoría. ¿Por qué razón? Porque la mayoría ahora no lo hace la derecha. Y el capital dice, no, la mayoría la sostengo yo. Yo le doy el trabajo, yo le doy el suelo, yo les doy las condiciones de existencia. Entonces, y, y, y vosotros a las minorías. Y ese, ese pensamiento postmoderno que se ha ido, antes decía y tomé nota de una palabra, de, de un término de Estefan que dijo, Europa es antimoderna. Efectivamente, Europa es antimoderna pero lo enmascar diciendo que es posmoderno. El término posmoderno es antimoderno. Y curiosamente es Adolfo Sánchez Vázquez el que se da cuenta, porque hace un paralelismo en los estudios con lo que había acontecido en España. Toda la generación española de intelectuales del 98, la del 27, están manteniendo en aquellos años las mismas posiciones que todo lo, el posmodernismo está manteniendo. Crítica la razón, crítica la historia, crítica el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya lo mantenían y se está dando cuenta. ¿eh? Es decir, son los posmodernos, son los actuales anti-illustrados. Bien es cierto que Adolfo Sánchez Vázquez, cuando habla de todas estas teorías, les, les deja, dije, dice él, Dependiendo de su validez teórica, les deja siempre un aro de duda. Es decir, bueno, eh, y su validez, bueno, tampoco podemos. Gestionar. No llega a la radicalidad, por ejemplo, de alguien como Mario Bunge, que si lo habéis leído y le seguís, él es radical a todo el modernismo, Lo llama la gran estafa intelectual de nuestro tiempo. Eh, estafadores de no sé qué, es decir, absolutamente. Y todo eso es por ejemplo tiene un ensayo, Mario, cuando viaja a París y ve, va a las universidades, dice la cuna de Voltaire, la cuna, y ahora es esto, este donde se estudia. Todo es mascarado con lo que se llama esa pedantería, ese escriturismo donde cogegeis a cualquier texto de alguien que se proclama partidario de la postmodernidad y no se le entiende. Es que no quieren que se les entienda. Porque como decía Lacan, cuanto menos se entienden, más atentos están. Pero al final no dicen nada, están huecos. Son como el cuento aquel del rey desnudo, ¿eh? de que al final todo el pueblo creía que el rey había conseguido unas ropas invisibles hasta que llegó un niño que puso el dedo en el cuerpo y vio que no había ropa. Y dijo: el rey va desnudo, el dedo de aquel niño es la praxis. Y descubre que era mentira, que es un simulacro, que es en lo que vive hoy la posmodernidad. Cuando Adolfo Sánchez Vázquez analiza todo el pensamiento de la posmodernidad, dice que se basa solamente en una cuestión. Va a buscar su denominador común. Y dice: es la negación. Ellos niegan, pero al final empiezan a negar la historia empiezan a negar el sujeto empiezan a negar el proyecto emancipador que nace con la modernidad. y muchas más muertes que ya las había analizado Adolfo Sánchez Vázquez porque en el 72 analizó la muerte del arte que también es decir, os dais cuenta la posmodernidad en este momento todo ese pensamiento filosófico europeo es como un asesino en serio. va matando todo lo que creó la ilustración el sujeto, la historia, el proyecto de emancipación, el arte como praxis como creativa. Eh, ha matado incluso la novela, hay gente que dice la muerte de la novela, ¿por qué? Porque ellos defienden no los grandes relatos de la novela cuando era un arma de la burguesía contra el antiguo régimen, no, ahora defienden el pequeño relato, lo fragmentario, Novelas que no se pueden ni leer porque no cuentan nada, nada más que las zorradas de, de lo que le pasa por el, el ombligo del escritor. Y eso es la nueva novela de Ni siquiera hay, ¿por qué? Porque hablar de grandes historias, de grandes relatos, supone retornar al gran relato y eso es peligroso. Volvemos a esa novela que nos contaba cómo era el mundo. Usted no cuente cómo era el mundo. Ya se lo contaremos nosotros, a través de la cinematografía, o a través... Ya crearemos nosotros, ya le crearemos a usted como sujeto de la postmodernidad Y me estoy alargando demasiado, así que me vais a perdonar, pero no cuento más. Así que muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sí, al final vamos tener una de escoger, de preguntas a etcétera. etc. Ahorita seguimos con una exposición de Pizza Pizza perdón, que Pizza de la UNAM. No, que estás en el doctorado, ¿verdad? Sí. Sí, el doctorado es estudios de sí, sí, lo del, con sí. los que estoy trabajando sí, sí, dicho, entonces va a exponer eh, eh, una participación que se llama creación del concepto socialización, socialización de la creación de Sánchez Vázquez en su aplicación a las relaciones de la corrupción artística en las Américas en la primera mitad del siglo XX ¿Vale? bueno, gracias gracias a usted eh, aquí al comité organizador por Permitirme participar en, en estas mesas de trabajo, pues para mí es importante que pueda encontrar comentarios sobre tu alimentación a esta ponencia. Yo preparé, bueno, aquí una, más que una lectura, voy a ir trabajando con algunas ideas. ¿sí? Eh, esta cuestión de la ampliación del concepto de socialización eh, de la creación de Sánchez Vázquez eh, la he estado, digamos, pensando en el sentido de aplicarla para el análisis de las relaciones de producción artística entre los artistas latinoamericanos eh, y los artistas norteamericanos fundamentalmente eh, pero no se excluyen a los artistas europeos durante la, las épocas de las vanguardias que se están dando a principios ¿no? del siglo XX. Entonces es una investigación que bueno no está obviamente cerrada, está en progreso y formaría digamos, uno de los ejes de mi, de mi tesis de doctorado en estudios latinoamericanos, en el que justo valorar las aportaciones estéticas, eh, artísticas eh, de los artistas latinoamericanos fundamentalmente hacia la Escuela Americana de Pintura, fundamentalmente el pues, expresionismo abstracto. ¿no? Entonces, eh, este, este concepto de socialización de la creación de Sánchez Vázquez eh, lo encontramos en, una, en, una, en un artículo ¿no? que eh, se deriva de la, una de las conferencias eh, de los congresos internacionales de estética. ...trabaja precisamente un poco con nuestro compañero eh, la idea de la muerte del arte. Es una idea que combate... Uh, obviamente Sánchez Vázquez por su concepción del hombre, del hombre en su naturaleza creadora como nos decía el Andy, y eh, la considera precisamente eh, como una idea abstracta, ¿no? entonces digamos es, digamos, eh, Para hacer la revisión de esta idea de la muerte del arte, empieza él a, a revisar algunos hechos que eh, se están dando en, hacia, estos, hacia, estos, hacia esta época digamos, con la presencia ya del, del arte contemporáneo a finales de los 60 y principios de los años 70 eh, y él dice ¿no? que eh, algunos acontecimientos actuales están minando ¿no? el desarrollo de, las, de la actividad creadora él se enfoca obviamente a la actividad artística son cinco, de, cinco ideas que me, que me gustó digamos, incluir en este para comentarlos eh, y que bueno, eh, podríamos incluso, incluso generar una especie de, de, quizá de discusión en el sentido de irnos ligando con la cuestión de la praxis eh, creadora, artística y también de la, la idea de la posmodalidad. ¿no? Entonces, una de las primeras ideas es que la obra de arte bueno, cada vez se hace más, se convierte más en una mercancía. Y el arte como actividad se eh, convierte en una rama de la actividad económica. Nos recordemos también que dentro de, sus, de su trabajo de las ideas estéticas eh, de Marx trabaja eh, la, lo que considera la ley, ¿no? La ley del el capitalismo como hostil al arte, ¿no? O de la hostilidad eh, al arte eh, por parte del capitalismo en el que los productos que deben de ser, eh, digamos, creativos, las obras de arte deben ser creativas, eh, se, se superan al valor de cambio, ¿no? a este beneficio eh, en, en la transacción económica y de esta manera van opacando al valor de uso. En este sentido sería el valor estético de la obra. Entonces, eh, esta tendencia es contraria, a la naturaleza creadora del hombre y a este espacio que es el arte donde el hombre objetiva su creatividad. Entonces, es así como en este ambiente digamos, capitalista el trabajo artístico se hace un trabajo enajenado donde el artista siempre pues, está en peligro, tiene la tendencia de hacer un trabajo enajenado. ¿no? Eh, parte entonces de esta premisa del, del hombre como ser pra, práctico, transformador, creador, y por lo tanto, pues estas obras de arte pues, son eso, ¿no? Creaciones. Él tiene, digamos, una, una visión eh, importante del arte, eh, donde el arte ocupa un lugar de privilegio en la sociedad, porque, digamos, que es un espacio donde se da la conciencia crítica, se puede dar la conciencia crítica en el desarrollo de un arte, digamos, verdadero, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto también es, es importante. Eh, otra de las ideas es que eh, la producción masiva, ya digamos, en esta época, eh, estandariza los productos, ¿no? los, los vuelve digamos, como heterogéneos, como pro productos en serie, eh, que, que se dan, se ofrecen a gran escala a través de los medios de comunicación. Entonces él observa también este otro peligro ¿no? de las condiciones contemporáneas que limitan al arte y habla precisamente de que eh, este tipo de productos van a tener una función ideológica específica, ¿no? que es precisamente la de rebajar el gusto de los consumidores eh, y al mismo tiempo de eh, pues mantener al consumidor alienado ¿no? en, en un contexto de enajenación. Eh, otra, la tercera idea que también va a trabajar en este mismo artículo eh, es que eh, el arte se ha reducido digamos, a una minoría. ¿no? Y esto sí sucede con el arte moderno. Se, ha, se encripta en un lenguaje prácticamente hermético, que solamente pueden pues, digamos, descifrar los que están digamos, muy enterados y tienen una educación eh, pues para tener digamos, una, una, una recepción. ¿no? Entonces. Eh, en general, también fue un fenómeno de la modernidad en el que el arte se vincula al proceso de autonomización y esta creciente división social del trabajo. ¿no? Entonces, no se hace digamos, asimilar, asimilable para la mayor parte de la, de la sociedad. ¿no? Eh, también combate ¿no? Combate esta digamos, de forma, digamos, paradójica de que desde el mismo arte, desde este mismo campo, se ha generado, se ha declarado la muerte del arte. Pero tiene un sentido eh, en contra de la ideología estética burguesa, también en contra de la institución eh, artística ¿sí? eh, que bueno también genera estos beneficios económicos o es complaciente en cuanto a la afirmación de los valores tradicionales. sí y él dice, los artistas este, vanguardistas, si decretaron, o en ciertos movimientos, como el de 68, dice en ese texto, que también se muere el arte, ¿no? Eh, los jóvenes, eh, va también en este sentido de dar una nueva vida, ¿no? no digamos, no burguesa, al arte. Eh, hay también otra línea aquí, eh, que nos gustaría trabajar, que dice que pues, la revolución estética no va a la par de la revolución social. ¿no? Entonces, esto es importante porque también nos, nos recuerda que las vanguardias han, han tenido un, un, un discurso en sus manifiestos que ha sido también asimilable ¿no? por la burguesía, en, en ciertos momentos, como le pasó a, al, al futurismo. ¿sí? Entonces, eh, hay, hay que reconocer también este otro aspecto, este elemento contradictorio que también tiene, digamos, las vanguardias. La quinta idea es la de mirar a la muerte del arte desde la asociación entre arte y técnica. Entonces él quiere combatir esta idea de que la, la técnica es negativa para el arte, ¿no? Y al contrario, eh, más bien eh, de, eh, argumenta, pues, que el, el principio creador del arte debe encontrar una potencialización en el uso de las técnicas. Entonces digamos que es más bien eh, el uso estético de la técnica lo que tiene potencialmente uh -huh, un eh, germen transformador ¿sí? eh, para la sociedad. Eh, entonces, eh, aquí también podemos, podríamos ligarlo a la idea benjaminiana ¿no? de la utilización que el arte puede hacer de la tecnología, transformando el carácter aurático de los objetos así como los mecanismos de producción y recepción pues, de las obras. Entonces, aquí nos podemos encontrar también con el aspecto de la democratización del uso de las fuerzas productivas por parte de los artistas y eh, en este cambio que eh, puede generarse en la experiencia de un público. ¿sí? Bueno, eh, entonces, a pesar digamos, de estos eh, elementos que van retardando Van negando ¿no? la, la naturaleza creativa del hombre. Eh, Sánchez Vázquez ve en el arte contemporáneo eh, refiriéndose a artistas específicos. Esto ya esto lo podemos ver en, en su libro de la estética de la recepción a ¿no? la estética de la participación, donde trabaja con, eh, bueno, menciona ¿no? el tipo de arte digital o cibernético en el que eh, habla de, de Naum y Paik de Nicolás Sheffa, de Joseph Boyce, en el que estos artistas dejan dar la oportunidad en las mismas obras de la participación activa de los receptores o los espectadores y la forma en como ellos eh, intervienen modificando digamos, en un, en un margen posible y previs previsible por los artistas pueden eh, modificar la obra tal cual. Uh -huh. eh, interviniéndola eh, con su participación, ¿no? Pues, si aprietan un botoncito aquí o allá, ¿me explico, van eh, interviniendo la obra. Entonces eh, es donde él ve precisamente esta capacidad que tiene el arte contemporáneo de la socialización de la creación, donde eh, hay unas posibilidades transformadoras que exige la praxis, el el receptor ¿no? tiene la posibilidad de dejar digamos, como ese rol pasivo de la contemplación de las obras eh, de artes este, modernas, eh, cambia el estatus de la obra, la obra tiene la posibilidad de ser una obra abierta, es decir, donde digamos como que el eh, público interviene y forma parte de, esta, de este proceso ¿no? creativo. Entonces, digamos, este proceso, proceso creativo es compartido con los demás. Entonces, Es lo que a él le llama la atención. A mí me interesa un poco también la idea que él habla de este proceso. Que entra el público a, a, digamos, a modificar la obra. ¿sí? Y Entonces, eh, es, es, es la socialización de la creación. Eh, al observar entonces esta posibilidad, ¿sí? dice Sánchez Vázquez, eh, el concepto busca negar la, el principio de la enajenación, integrando el, el espectador a la obra y que va mucho más allá de una participación digamos mental o práctica. ¿sí? Eh, también en este sentido él hace una crítica, tiene una posición crítica respecto de la teoría de la recepción, en la que se maneja también ciertos, ciertos elementos este, posibles, digamos, como de diálogo entre el lector y las obras literarias, porque recordemos, bueno, la teoría de la recepción es una teoría literaria, ¿no? fundamentalmente. Y eh, con esta posibilidad de la socialización de la creación se amplía la función social del arte. Entonces ve el germen de este de esta capacidad del hombre ¿no? de transformar eh, pues, la sociedad ¿no? y él hace pues, como este llamado para que los artistas puedan digamos, agarrarse de estas posibilidades de participación para pues, generar conciencia, para generar una praxis transformadora de la realidad. Y claro, bueno, él lo hace, eh, desde su trinchera, que es la vía del socialismo. Entonces, ya ahorita hemos comentado un poco que esta, esta palabra del socialismo todo el mundo ya la, la quiere dejar fuera, como que ya pasó. ¿no? Eh, pero aquí pod podremos yo abrir la pregunta al planteamiento ¿no? de que, eh, o sea, no, la jerga marxista de ¿no? la transformación de la sociedad, los. Pues, los problemas que tendría eh, que tener la, la estructura de la sociedad para generar una nueva una nueva sociedad in... de qué manera nosotros nos estamos planteando un socialismo hoy en día eh, la, la pregunta es, es pertinente eh, a, bueno no sé a veces pensamos que bueno, los estudiantes de marxistas nos tenemos que plantear en un punto bueno, somos socialistas o no pero tendría que implicarse fundamentalmente esta, esta cuestión. Entonces, eh, yo creo que ahora la pregunta también es actual porque en la región latinoamericana, bueno, la, hay ciertos países en Sudamérica, como en Venezuela o Bolivia, que están trayendo eh, ciertas reestructuras, ciertas reformas hacia un socialismo. Entonces, sí, desde el punto de vista sociológico, sí es un planteamiento importante y que nos debemos, bueno, hacer y quizá ponerlo en la mesa en algún momento. Entonces, eh, es ahí digamos, donde Sánchez Vázquez le habla a los artistas ¿no? y les dice hay posibilidades de que a través de la praxis artística podamos incidir ¿no? en la transformación de esta sociedad. Y bueno, es, la, la estética bueno, es una de las áreas que a Sánchez Vázquez más le, le interesaron desarrollar y reconoce en, el, en, en este campo la, la capacidad que tenemos para eh, desarrollarnos creativamente, objetivarnos y, eh, y, y bueno, eh, ser sociales, eh, integradores, <coughs> eh, dialogantes ¿sí? con los miembros de nuestra sociedad. Bueno, Si bien Adolfo Sánchez Vázquez introduce digamos, esta idea ya en, en la fase de consumo de lo que serían ya las obras, y bueno, y hablar también ya de obras es todo un problema desde la estética, porque el arte contemporáneo va teniendo eh, prácticas eh, en lo que podríamos decir de una forma digamos, como general o global, donde este, también ya la cuestión de la objetualidad, ajá, de, o sea, del producto artístico, pues se ha ido como dis diseminando. ¿no? Pero dice, el, bueno, este en el consumo tenemos la posibilidad entonces que el espectador participe en la creación tenga esta, esta posibilidad de desarrollarse humanamente y creativamente. Pero recordemos entonces la idea marxista de la dialéctica entre producción y consumo. ¿no? Entonces la producción anticipa al consumo, así como el consumo va a, a dar digamos, también las prerrogativas para una producción eh, artística. ¿no? Eh, desde la dialéctica eh, de la producción y consumo para Sánchez Vázquez son digamos, como dos fases de, de todo una de un trabajo creador de una forma específica de praxis donde eh, pues se da esta relación necesaria de implicación y de funcionamiento mutuo. ¿no? Entonces para Sánchez Vázquez ambos ambos ambos fases son son procesos activos. Y así fue su lectura que hace del de marxismo. Entonces, ¿dónde encontramos la socialización de la creación en la fase de producción? Eh, en mi trabajo de tesis, para mí, el arte contemporáneo tiene, tiene una liga indisoluble con las vanguardias. Hay eh, bueno, estudiosos que como Peter donde habla de la diferencia entre vanguardias y no vanguardias y considera estas nuevas no vanguardias como pues repetitivas ¿eh? Eh, y que no son, son serían inauténticas porque realmente la conciencia crítica la, digamos, la, el sentido de politización que el artista tenía se dio en la modernidad. hay eh, otra, una crítica de arte argentina como en la yunta, que trabaja digamos, en, en un texto que llama ¿Dónde empieza lo contemporáneo? trabaja con ciertos elementos que caracterizan lo contemporáneo ¿no? y, y, y yo veo en el arte contemporáneo eh, digamos, una serie de, de reiteraciones de ciertas estrategias que las vanguardias eh, pues, pro, propusieron en un primer momento ¿no? entonces igual buscando un, un poco también como el, el método benjaminiano, por qué no vamos de lo contemporáneo hacia atrás. Y allí es donde eh, se ven vigentes algunas constantes. ¿sí? Eh, la idea, por ejemplo, del Reading Made de Duchamp, eh, que eh, vemos que cómo el mundo real digamos, va a irrumpir en el mundo de la obra de arte, uh -huh. Hoy en día, bueno, lo vemos incluso los mismos materiales de la vida, ¿no? no solo objetos de desecho, sino los mismos, los mismos materiales orgánicos del propio artista, pelos, sudor, sangre, etcétera, van a irrumpir en la escena artística. Eh, los montajes que vemos también en el arte contemporáneo, pues tienen una vinculación con el dadaísmo. Eh, por ejemplo, eh, la idea de la automatización eh, del surrealismo, esta forma, digamos, como el inconsciente y el consciente van a generar una vía común, ¿no? en el que, digamos, en un destello creativo se va a generar poesía, por ejemplo. ¿no? Eh, la misma crítica a la modernidad, eh, que está en el postmodernismo, bueno, podemos ver esta, esta crítica hacia el capitalismo, hacia... El colonialismo, las vanguardias, eh, la figuración de las cartografías. Hay muchos artistas eh, contemporáneos, eh, eh, como Francis Alice, hace un poquito fue una exposición de él en el Tamayo. Eh, trabajamos con puntos geográficos y trabajando él un poco la cuestión de la migración, eh, cómo van llegando. Este, los migrantes hacia otros puntos, las relaciones que hay, genera una cartografía entre, por ejemplo, la parte de Florida y Cuba y otra más allá hacia el estrecho de Gibraltar en Europa. ¿no? Entonces va generando cartografías donde nos, donde nos hace pensar sobre la violencia, las relaciones de poder. Bueno, esto también ya lo había trabajado eh, Torres García, con un Torres García, es el, el pintor uruguayo, eh, que trabajó el esquema de América Latina al revés. ¿no? Entonces, en las cartografías y todas las relaciones de poder. Pues hay ciertas constantes. La imagen del flanero y las formas de experimentar las ciudades, el tema de las migraciones, los exilios, o la idea de que todos somos, digamos, extranjeros, ¿no? Ya sea porque estás marginado de la sociedad o porque, bueno, tienes llegadas a lugares nuevos, ¿no? Esto ya está, no sé, sigue reiterando en el arte contemporáneo, pero está presente en toda la literatura moderna, ¿no? Entonces, eh, este, este factor, ¿no? eh, este factor eh, de cómo se, va dan, cómo se va a gestar la producción artística durante el periodo moderno, uh -huh, tenemos esta cuestión de, una, de un tipo de sociabilidad uh -huh, que se va dando con las, los digamos transnacionalismos. Los artistas... Desde el siglo XIX, los artistas latinoamericanos van viajando, fundamentalmente en este primer momento a Europa. ¿No? Ya después más adelante, hacia los años 20, 30, bueno, y esto no estoy categorizando, digamos, como para cerrar los periodos, pero ya también viajan a Estados Unidos. Entonces, en este mundo este, del arte, se, están, se están, están transitando las personas, y con ellas todo su patrimonio ¿no? eh, intangible. Y eh, desde, el, cosmopoliti desde eh, perdón, el cosmopolitismo hasta el internacionalismo, ¿sí? que este también ya empieza, culmina hacia los años 70 del siglo XX con las políticas culturales que ya son internacionales, que ya están programadas por la Organización de las Naciones Unidas y donde ya están digamos, generando programas de tareas comunes. De, este, de ciertas líneas ideológicas que nos hablan de la democratización del arte y ciertos puntos, y es un momento también en que, bueno, van a las ciertas dictaduras en América Latina van a, se van a, digamos, a, a terminar para empezar también el paradigma de la democracia. Uh -huh. eh, ya estamos en, un, en el escenario del internacionalismo, ¿no? hasta esta época en el siglo XX. Entonces, es importante, en ese sentido, también revisar la cuestión de las migraciones, ¿sí? porque las migraciones digamos, van a ser una forma de supervivencia a este mundo hostil capitalista. ¿sí? Tanto de los europeos que salen y encuentran en América Latina ese espacio, como de los artistas latino, latinoamericanos que, en busca de reconocimiento, en busca de más que de lugares comunes en, en, bus, en búsqueda de, digamos, de insertarse de tener un lugar y con ello pues vivir de su arte sí, van a generar entonces las migraciones son muy importantes en este momento y los eh, y los encuentros resultan para este periodo muy fructíferos entonces ¿Por qué es que no, no hemos reconocido desde la historia del arte el valor de los artistas latinoamericanos? Obviamente, bueno, el eurocentrismo dominante, ¿sí? en, el que gener, en el que ha generado una historia, un discurso histórico que eh, sostiene el proyecto nacional. ¿no? Las vanguardias también fueron utilizadas para pues, la política, las, los proyectos nacionales. Entonces, Jackson Polo pues, es artista norteamericano. ¿no? Torres García o, eh, Roberto Mata para Chile Diego Rivera eh, David Áfaro Siqueiros el Orozco para México ¿sí? etcétera que fueron generando esta situación entonces eh, este eurocentrismo lo que, lo que ha, ha ido generando es que no reconoce la potencialidad de, los, de las interacciones que a nivel social se están dando entre los artistas si revisamos las historias, eh, los talentos de cada uno de estos, desde los más famosos hasta los que no se han historiografiado, nos daríamos cuenta ¿sí? que esta sociabilidad, sociabilidad de, las, de las migraciones, las, las bohemias, las tertulias, las fiestas, los viajes, ¿sí? fueron espacios de creatividad para, para todos estos artistas. Entonces, por lo tanto, en estos espacios se van intercambiando las ideas, se van intercambiando planteamientos, programas artísticos, sí. Eh, y también esta misma idea eh, de conectividad, ¿no? de, de conectividad en donde el trabajo artístico no solo se hace como un trabajo intelectual, donde yo decido creativamente o de forma muy original el lenguaje con el que voy a trabajar, sino que hay una <coughs> dialéctica entre colectivo y eh, el espacio digamos de eh, aislamiento que tiene el artista ¿no? entonces estos espacios de sociabilidad, bueno obviamente hicieron, hicieron eh, posible que los grupos debatieran, desarrollaran su pensamiento estético y político, formaran agrupaciones, redactaran manifiestos establecieran itinerarios artísticos, es decir, abrieron espacios sociales para la creatividad además de los ambientes físicos, ¿no? Además, estos espacios, qué tan lejos estaban, ¿no? eh, en América Latina, pues, eh, en un primer momento de las guerras mundiales, en un segundo momento ya hacia eh, las manifestaciones ya contemporáneas, eh, durante la posguerra, ¿no? o sea, eran espacios, digamos, como de libertad, ¿no? como esa eh, Estefan, eh, espacios donde la gente bueno, por lo menos algunos de ellos podían desarrollarse y no lo podían hacer en sus lugares de origen, ¿no? Entonces, eh, es, es importante pues, revisar, desde mi punto de vista, estas formas de sociabilidad, ¿no? Valorar, valorar la forma en, en que están presentes, digamos, otros artistas ¿sí? dentro de obras específicas, ¿sí? Más que precedentes, porque también es una tradición en la historia del arte, Re revisar las influencias como se ha estudiado en la literatura, quién es el que generó un modelo de trabajo y después a partir de ahí se fueron como eh, generando las escuelas o las corrientes. Entonces, ¿de qué forma en la obra de arte están otros artistas presentes en las obras de sus compañeros, ¿no? de sus contemporáneos? Ya sea como ideología, ya sea como experimentación técnica, en sus aspectos formales, ¿sí? en los lenguajes, eh, las elecciones temáticas y las hay, ¿no? y vamos a ver porque hay una cierta tendencia cada vez al arte abstracto, y eh, por otra parte, ver que no se publican documentos en los que se pone de manifiesto el papel transformador de estas relaciones socio-artísticas. Bueno, así le puse, pero también tiene su grado de politización. Uh -huh. eh, las diversas formas entonces de sociabilidad dadas permitieron experimentar, encontrar respuestas o soluciones a planteamientos estéticos por lo que la libertad creativa alcanzó un momento de desarrollo considerable. Eh, la creación artística uh -huh, durante el periodo moderno es, es una creación socializada. Uh -huh. Y ya con esto termino. <risa> eh, pues son diez lámitas. Yo dije, voy a echar en diez minutos. <risa> Pero ya, creo que ya me pasé. Entonces... Eh, es, es es importante no entonces cuestionar los principios de originalidad sí sí que es digamos un principio que ha patentado que ha patentado este, la sociedad poderosa o los poderosos han patentado de jerarquización entre las nociones de centros y periferias sí o sea es una forma digamos como de propiedad privada del arte no donde el arte también o sea, genera una rentabilidad impactante donde se dispone y se hace uso de las ideas artísticas y, digamos, también una forma en que se hace un encubrimiento de la politización, ¿no? la capacidad que tiene el arte como contribuidor a la transformación social. Entonces, se ha construido, con una serie de ideas, una racionalidad que... Por otra parte, niega la capacidad creativa de los artistas latinoamericanos ¿no? y, digamos, la aportación al mundo en general del arte. De la... Bueno, entonces con esto termino. Espero no haber sido muy reiterativa no, muchas gracias. Entonces, eh, ahora sí va a haber un pequeño cambio porque la cuarta ponente. Tomó el autobús equivocado. <risa> Está en la ciudad de León. Bueno, ya, bueno estuvo hace un rato ya vive para Pero esperamos que llegue a, 23, ¿a las 12 y media en, en la central. Bueno, entonces, si tú vas a tú vas por allá, entonces, igual, vamos a adelantar la discusión de las tres ponencias, ¿no? Y a ver cómo reaccionar uh, Sí, que hacer, pero, a ¿Pues a a ¿Sí? No, entonces, eh, sí, es sí, Simón. Sí, sí, no. Bueno, de una vez también muchas gracias además, el, el, el, el el, el a Simón Daniel de por que a mí tenía apoyar no, todo lo que el económico entonces yo invito a la discusión o si tienes comentarios ¿tú, o ¿tú, ¿sí a mí me llamó mucho la atención el aspecto de la praxis como esta, este asunto en donde en la cuestión teórica se tiene que verificar con la realidad y la realidad de alguna manera sirve para verificar este asunto teórico les quisiera hacer una pregunta a los tres ponentes si tienen una idea porque obviamente Sánchez Vázquez es hijo de una sociedad no es un resultado, su marxismo no es un resultado aislado si tienen una idea del de contexto cómo se leía Marx en el contexto de Sánchez Vázquez, no solamente en España, que más o menos tenemos una idea había una línea muy clara con todo el Partido Comunista Español, pero sobre todo a mí me llama la atención cómo se leía el marxismo que nutrió al pensamiento de Sánchez Vázquez en México. Si, si existe la referencia, si no existe la referencia, porque sabemos bien que está, está la influencia de Roces, de él y de Gortari, pero mi pregunta va es, ¿esa, ¿ese contexto fue suficiente para este marxismo crítico de Sánchez Vázquez? Bueno, hay un artículo que por de internet de un eh, filósofo sociólogo argentino que se llama Néstor Juan eh, Estuvo en el homenaje eh, de hace unos días en la facultad eh, de filosofía y letras a, a Sánchez Vázquez. Él tiene este, ese artículo sobre eh, reconocimiento del valor de la obra de Sánchez Vázquez, donde permite, digamos, como generar este debate de diferenciación entre el marxismo dogmático y este, digamos, como el marxismo creativo. Eh, Digamos que en ese momento están circulando mucho digamos, los textos oficiales ¿no? este, que son del de, de tipo soviético. Y yo pienso digamos, como que Sánchez Vázquez tuvo la sensibilidad de, de generar digamos, esta, este divorcio ¿no? eh, porque pues, estaba digamos, como en contra pues, del de fascismo y de, de toda esta violencia que generó esta, esta política en, en España. ¿no? Entonces la vivió testigo y tuvo la conciencia de que se necesita un marxismo digamos eh, creador, ¿no? Un marxismo creador. Pero yo pienso que ese artículo nos da la ilustración, nos ilustra muy bien este, ese, ese contexto que tú lo puedes, este, trabajar, no puedes trabajar, ¿no? yo no soy filósofa, eh, pero este, pero bueno, ya ajá, sí, sí. También es importante la aportación también de los sociólogos. de comentarte ya que ha citado aquí la compañera la compañera el artículo de Néstor eh, Néstor eh, centra en ese artículo de Marx que el marxismo de Adolfo Sánchez Vázquez nace eh, vamos a utilizar la palabra contexto a mí no me gusta no me gusta el contexto volvemos otra vez al postmodernismo de que solo existe el texto el contexto no sé qué y nos olvidamos de las relaciones sociales, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, todo el marxismo europeo, todo el marxismo europeo, nace de una derrota. De una derrota. De la derrota de los consejistas alemanes, de los consejistas italianos. Es decir, ahí y luego el aislamiento de la URSS y el estatismo. Es decir, el marxismo europeo nace absolutamente de un pesimismo y de una derrota no los grandes teóricos del marxismo que aparece desde Gramsci a Lucas, Rosa, a Luxemburgo, etcétera etc., Estamos hablando de una error. El marxismo de Sánchez Vázquez nace de la ilusión de una victoria. No digo lo que había acabado después. ¿eh? Pero nace de la ilusión de la victoria de la revolución cubana y cómo se extiende por toda Latinoamérica no de lo que haya pasado ya en el año 2014 o 2015, sino si no en aquellos momentos. Es decir, en principio, y, mucho, y, muy, y hay mucho marxismo eh, latinoamericano que nace en ese optimismo, en ese mundo. De ahí que cuando analizamos dentro del mundo eh, marxista, de la teoría marxista o marxiana, eh, y englobamos en diferentes obras, de teorías, hay que encajarlas, volvemos a la maldita palabra contexto, no me gusta, hay que doble Y todo el marxismo europeo que es el más conocido, el más conocido, nace de una derrota. Y de ahí, que si queremos hablar del marxismo de su teoría de la praxis, de la estética, de la ética, diríamos, de su crítica a la posmodernidad, de su, de su construcción de la utopía, es el nacimiento de un de es más es más. hoy cuando analizáis los movimientos sociales en Europa que podemos hablar que son renovadores de izquierdas resulta que miran con buenos ojos las experiencias latinoamericanas que se están produciendo no se miran a ellos mismos porque ellos caminan en la derrota es más yo creo que de, de, ahí, a partir de Francia hacia arriba dejando todos los países mediterráneos todos los partidos que han aparecido alternativos son absolutamente fascistas todos, solamente han aparecido partidos llamémosle de izquierda en este nuevo eh, época diríamos de en el Mediterráneo, eh, voy a unir a Portugal también con el bloque de izquierdas eh, Italia España y Grecia el resto, el resto absolutamente es la defensa ya de nuestros privilegios y aquí no queremos nada. Entonces si quiere, creo que Adolfo Sánchez Vázquez nace en ese optimismo en la reunión. ¿No vives a decir Chiquitito, pues sí, es, chiquitito. es el marxismo sí. renovado, ¿no? Lo decía yo en un poco cita. Él llega a la ciudad de México y, bueno, al país. Y lo de que el marxismo crítico se va así como rara no, hay un contexto es decir, hay un hay, hay, hay clima, para decirlo de esta manera en, en el cual eh, yo creo que esta idea están en varios lugares, no es así, en un solo lugar a partir de todas o cosas. Si no hay síntomas, vamos a ponerlo así en el discurso de la vez, en la sesión, pues utilizan en la sesión, pero eso sí es un personaje suya. pero sí, bueno, había esa presión, no sé, hay marxistas con los que se puede Ahora, en México está haciendo lo suyo propuesta, pero va a haber una ignorancia total entre los en los países. O sea, no se, no se acerca nunca. Y creo que eh, durante el, el curso de los años 50, y ya que al final, ya no han a estas Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. a Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. en Gracias. a Gracias. la de un um, sentimiento, de una reacción a fracasos ¿sí? Obad, uh, hay que preguntarse en qué, en qué han consistido esos fracasos pregunta para mí sería si, si no estamos hablando en este caso de fracasos en la toma de poder en, to, en, en, la, uh, en el intento ¿sí? de uh, de, uh, de poder ¿sí? uh, de poder uh, asegurarse, digamos, del apoyo del Estado para, para llevar a cabo ciertas ideas de transformación social. Y yo me pregunto ahora, en relación, porque tú hiciste referencia a la Revolución Cubana, si es cierto, entonces ha sido una, una gran, eh, un gran evento, digamos, que ha, ha, que ha podido impulsar el, el, el movimiento de las ideas emancipatorias de la izquierda en todo el mundo, pero me pregunto si uno, hace si uno reflexiona sobre lo que ha pasado después de la revolución cubana. Entonces hay que ver, hay que pensar también un poco seriamente sobre los mecanismos de, de un cierto alejamiento ¿sí? del, del mismo desarrollo político, ¿sí? incluyendo a Cuba, creo yo, de los, de los objetivos que se habían puesto al principio de la, de la revolución. Es decir, ahí tendremos que hablar de los mecanismos de una burocratización, de una digamos, estatal, ¿sí? de, de lo que puede ser la revolución humana, ¿no? de, de, la revolución, de la revolución social. ¿no? Y yo me pregunto con respecto a eso sino más bien justamente en las últimas décadas han surgido ideas ¿sí? de una transformación social que ya no pone tanto el acento en, el, en, el, en la toma de poder estatal, ¿sí? sino si no pone más bien el acento, el acento en, en otros momentos. Y creo yo, yo creo que eso justamente nos vincula, con, con las ideas iniciales de la llamada Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, como han sido desarrolladas en los años 30. ¿no? Entonces una, una crítica digamos de la, del mundo social, no, no solamente en términos de, de las categorías, de los, de los conceptos, de la, de la crítica de la economía política marxiana sino también en términos de, un, de una reflexión sobre el de, origen del mismo sistema capitalista ¿no? entonces si, si hacemos referencia por ejemplo a la dialéctica de la ilustración de Dono y Algo, Almo, vemos que la, que la crítica va mucho más allá de lo que es la, la, la crítica de la sociedad capitalista tiene que ver con el concepto de razón, etc. Entonces, tomando eso en cuenta, yo me pregunto, ¿cuál puede ser nuestra intención? Nuestra intención es el deseo, creo yo, de una, de una sociedad, de un mundo, digamos así, más generalmente hablado, de un mundo emancipado, ¿sí? de un mundo liberado. Y si, si eso justamente se relaciona forzosamente con ciertos movimientos, eh, burocratizados el socialismo es, es, sería para mí una, una pregunta ¿no? por otra parte quisiera hacer eh, referencia a Dizajaya me, me agrada mucho eh, tu interés por el arte ¿sí? eh, yo personalmente también estoy muy relacionado con eso eh, entonces eh, creo yo que eh, el eh, Tú hablas del arte contemporáneo, lo que no entiendo muy bien aquí, en cierta manera en, la, en el título de tu ponencia haces referencia eh, a la producción artística en las Américas en la primera mitad la primera mitad del siglo XX. ¿no? Si hablamos del arte contemporáneo, tú, incluso el concepto de arte contemporáneo es un concepto muy ambiguo. Hay autores que hablan del arte contemporáneo desde la llamada clásica de la modernidad, que, ¿sí yo, con respecto a la literatura, James Joyce, etcétera. Pust, etc. ¿no? Entonces es muy, es muy ambiguo eso, ¿sí? pero yo, pregunto, yo me pregunto eh, si, eh, si la perspectiva digamos, del arte contemporáneo no tiene que ver justamente con la capacidad del arte de superarse a sí mismo del arte de, de supervasa asimismo sí que quiere decir eso eh, podemos, eh, podemos diagnosticar, constar una, una cierta tendencia del arte contemporáneo lo que se ha llamado también arte moderno en términos de una tendencia hacia una autoreferencialidad ¿sí? se ha perdido de cierta manera la dimensión comunicativa ¿sí? o le, un lenguaje que sea que sea comprendido por eh, digamos o los no expertos en el arte, ¿no? porque ahora tenemos una, una cultura de expertos en arte, historiadores de arte, etc., y, y el resto de la población sabe muy poco de eso y se interesa muy poco por eso. ¿no? Entonces, prácticamente ahí veo yo la, la problemática, ¿sí? o digamos el desafío de todo hablando más positivamente, el desafío para el arte contemporáneo de encontrar otra vez un puente hacia los no, los no expertos del arte. Por otra parte, no renunciando, eso sería entonces muy importante, no renunciando a la pretensión de ser, eh, un, de, de, de, de otro ser un potencial utópico, ¿Sí? De no, no renunciar al potencial utópico de la asa. ¿no? Es decir, no, no, como para hablar en, en términos de roca Adorno en, en la dialéctica de ilustración, eh, no someterse a la, eh, a la, a la lógica ¿sí? de los deseos y, la, y las proyecciones de los receptores del arte, ¿sí? de, los, de, de la masa de los receptores del arte, sino sea autónoma es decir, ahí no vean un poco el problema es decir, por una parte la insistencia en la autonomía del arte y por otra parte la necesidad de superar los límites de la misma institución arte para arte, y esa es un público más amplio así como, el, como comentario ¿Puedo saber si está bien? ¿Puedo preguntarle si está bien? Sí ¿Puedo preguntarle si Me gustaría también decir, muy en la línea de lo que comentado ah. los compañeros, eh, en general tengo la sensación de que de las intervenciones este, ha, ha quedado un, un, un concepto muy progresista de, de la filosofía de Adolfo Sánchez Martínez. Y entonces, este. Por ejemplo, esta, esta anécdota sobre si él está, si era optimista porque estaba eh, nutrido del de, de ambiente de la revolución cubana o de la expectativa revolucionaria en América Latina y en cambio, el marxismo europeo venía de una derrota. Yo también tengo la misma sospecha de en qué sentido uno puede considerar que es, una, que es un éxito la experiencia de la Revolución Cubana cuando el, el, el propósito de la revolución era. Eh, el combate al capitalismo como, como forma socio-social ¿no? y, y eso es algo que, que la revolución cubana no, no pudo este, lograr salvo en los estrechos límites de algunas actividades este, educativas, sociales, etcétera que se dan dentro de la isla pero eh, Che tuvo que irse de Cuba y reventarse digamos, la vida en ese proyecto que, que fracasó y que hoy en día los cubanos, o sea, todos podemos estar muy contentos de que exista Cuba como un, como un ejemplo, como algo para citar. Mientras tanto, el planeta va hacia la casa de la desesperación, como decía Benjamin, este, que es la catástrofe humanitaria del capitalismo. O sea que está bien, Cuba puede celebrar que ellos tuvieron una experiencia y pudieron frenar. En cierto sentido la barbarie capitalista durante un tiempo pero lo cierto es que si no se acompaña a eso que era la, la, la, la enseñanza del che este, a nivel humanitario a nivel de la humanidad este, va a seguir siendo una o sea eso fuera de duda y eso a mí me parece que sánchez Vázquez también lo, lo perfectamente lo puede haber percibido sobre todo bueno pasado cierto tiempo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, entonces, cuando yo digo lo del progresismo, no progresismo, también me parece que podemos aprovechar, así como para tener la agenda, Estefan, de estos dos días, me parece que el tema que va a estar acá en discusión es el tema de la modernidad O sea, y desde la óptica de la dialéctica del iluminismo, porque precisamente los, los autores de la dialéctica del iluminismo lo que estaban planteando es... Esta ambivalencia de la cuestión moderna. O sea, no nos quedemos con una celebración, que eso también a mí me parece importante decírtelo, ¿no? de este, a, a ver, qué ah, feo porque los posmodernos hoy en día este, no levantan las banderas del desarrollo. Eh, no, no es que tengan tanto poder los posmodernos, es que si todo el mundo siguiera la, la bandera del desarrollo, el planeta este, no sobreviviría una década O sea, que los países capitalistas avanzados Pueden seguir sosteniendo cierto nivel de consumo y desarrollo Mientras se depreda el resto del planeta porque Es así y, lo, y en América Latina lo tenemos muy claro Porque ahora estamos con la segunda, tercera, cuarta No sé bien cómo se llamará Etapa de este, depredación del capital sobre los recursos entonces nosotros ahora sabemos perfectamente que ni el agua ni el aire va a quedar indemne para que se pueda sostener el ritmo de consumo de los países industrializados que necesitan X cantidades, etc. de energía para sostener estas ciudades. ¿no? Y, y entonces este, nosotros los comodanos los no tienen tanto poder. A ver, empecemos por ahí, empecemos por Hegel. ¿Cuál es el poder de los filósofos? Ya, desde desde, desde cuándo los filósofos tienen tanto poder como para instalar este, no no es así en realidad aparecen estos conceptos de crisis del desarrollo porque eso ya sucedió y sucedió décadas antes de que aparezcan en este el concepto los filósofos siempre son como el Hugo de Minerva van a llegar mucho más tarde entonces no no eh, eh, eh, nos tenemos que acercarnos de las ambigüedades de la modernidad y, y, y hacer capo también de que si hay un concepto que empieza a funcionar por ahí es porque evidentemente hay algo en la realidad que lo suscitó y entonces también en el terreno del arte yo coincido un poco con lo que se decía acá este, también hay que tener en cuenta aunque yo no sé mucho de estética pero siempre me acuerdo de lo importante que fue para mí en su momento haber leído a Jameson cuando él menciona el tema de la, de, de, de, de la función social del arte, o sea, como quizás esto que decía acá el compañero de, de, de, de en la autorreferencialidad, cuando se habla de la obra abierta y qué sé yo, si no será solamente para los expertos, este, bueno, yo pienso en la otra cara, que es esa, es, es, esa innovación artística... Eh, Solamente termina colaborando con una cosa, que es la, la, la innovación en el consumo. O sea, la instalación de una estética eh, de nuevos campos de cultivo este, para, la, para, para ampliar el horizonte del consumo cultural. Entonces, este, yo digo, vamos a tener que hacernos cargo de que está la dialéctica del iluminismo o de la modernidad. Y, y el sociometabolismo del capital sería como el otro gran concepto, me parece importante para ver cómo todos nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestros espacios de arte, de reflexión, etcétera, este, <coughs> son muy bienvenidos por el sociometabolismo del capital. Muy bienvenidos. O sea, hacemos un trabajo fabuloso. ¿eh? Este, porque renovamos categorías de éticas, intelectuales teóricas nos ocupamos, estamos muy entretenidos, tenemos de tareas para hacer y mientras tanto todo sigue siendo como la locomotora del progreso que decía Vendel entonces, o este, sea tener en cuenta cómo, como favor como en realidad eso no le hace menos al capitalismo y, y bueno, y una pregunta técnica para los, para los de la filosofía de la praxis, a mí me, me sonó mucho Gramsci y no hay relación con la filosofía de la praxis de Gramsci o sea, ahí hay un, un horizonte también interesante para pensar, ¿no? Porque él también Y los gramscianos muy reconocen todo ese espacio del ¿no? tema de la práctica como superadora del concepto de materialismo histórico. En vez de materialismo histórico también proponen la filosofía de la práctica. Este, nada, esta es la Gracias. no sé si es demasiado teórico, no conozco tu, tu, tu, tu, tu enfoque, pero en los manuscritos de 1844 de Marx, eh, Marx critica a, a Hegel, eh, porque Hegel, según él, entiende que la supresión de la, la inactación. Que en la producción, la sociabilidad, la socialización, en la creación, que va a entenderse a partir de, este, de estar siempre presente de la comunidad artística. ¿no? Que si bien podemos pensar en ocasiones es un poco la élite, que como que mencionábamos por acá, del de, de experto en arte, el historiador, el crítico, etcétera, el que ya está siendo dueño de galerías y pone en, como en la tarima, o en, en donde se van a presentar ciertos eh, nombres ciertas cosas que se están dando y que van a ser posibles de ser consumidas, y ahí me surgió la duda, posiblemente sea por la limitante que yo tengo al pensar esta separación entre socialidad un tanto público y por otro lado los, los que lo no crean si en esta dialéctica podemos seguir pensando en que se hace de forma vertical es decir, hay una élite que es la que produce el arte que sí tiene una socialidad o socialización, no nada más que es un solo artista que va a dar un mensaje y por la otra que ella con un capa más abajo que es el público que va a recibir y que de alguna manera se le permite participar únicamente en el consumo, aunque haya un poco de consumo y producción en esta parte. Y tenía como en mente esta duda un poco por la edad de cultura de masas que también salió quizá en algunos comentarios con esta parte de cómo consumimos estos productos artísticos desde un tiempo para acá y también porque pensando en una politización de productos y consumo artístico o producción y consumo del arte, podemos plantear entonces como sugerencia y es ahí como quería comentarles, si en lugar de hacerlo de forma vertical, haciendo comunidad únicamente público, comunidad únicamente estos grupos artísticos que se hacen presentes unos con otros todo el tiempo, en lugar de esto vertical que sea horizontal tengo eh, comúnmente la idea del juego que recupera Marcus eh, en dimensión estética y que también va a recuperar Benjamin, ¿no? Esta parte del de juego nos ayuda, nos invita desde el arte y necesita como comprensión a romper las verticalidades eh, de dominación, del de que dicta y que va a recibir las órdenes, todo ese tipo de cosas y que eh, podríamos mencionarlo por ahí. Y otra idea que me surgió fue respecto al no diálogo o no este, relación entre revueltas Sánchez Vázquez, yo recuerdo que en mismo momento revisando esta parte del movimiento de los 68 y algunas cosillas que dijeron en el seminario, encontré eh, esporádicamente un texto de revueltas eh, que se titula pues, de cuestiones e intenciones, de cuestionamientos e intenciones. Es compilado por su hija y ayer, que hicieron como lo, lo que hicieron, ¿no? Con esta parte de evitar la obra de revueltas. Y una parte en donde se anima a revisar la idea de praxis de Sánchez Vázquez desde la cuestión de, de, de generar teoría, desde esta idea de simplicidad por supuesto ligada a cómo generar la conciencia ¿no? de una clase y pensando como sociedad del partido y todos estos términos que tuvo con, con el partido, ¿no? Cuando se aleja, revueltas cuando regresa, cuando genera su liga, cuando después el top, liga, que se parece quizá un poco a lo que se acaba de Sánchez Vázquez respecto a su relación con el partido. Que es crítico, que los anima o invita a señalar como límites sus puntos que Y si no mal recuerdo recuerdo, es en esas andanzas, el profesor Estefan mencionó en algún apartado de Marxismo Crítico que también había un textillo, ¿no? No sé si se ponga esta parte de palabras literarias de la gente? Sí, sí la Eso por una es parte, que o sea un solo artículo, no? un sí. solo texto tal vez una obra de diálogo.